Sumas con reagrupación. Recuerda que sumar es añadir una cantidad a otra. Por lo tanto, nuestro resultado deberá ser mayor a la cantidad original. Las partes de esta operación son sumando, sumando y al resultado le llamamos suma o total. ¿Cómo hacemos una suma con reagrupación? 36 más 24. Recuerda, siempre empezamos por unidades. 6 más 4 me da 10. Yo no puedo poner dos dígitos en un mismo valor posicional. Por lo tanto, pongo 0 unidades y reagrupo a las decenas. Ahora sumo lo que me quedó. 3 más 1 más 2 es igual a 6. Por lo tanto, 36 más 24 es igual a 60. 43 más 27. Empezamos por unidades. 7 más 3 me da 10. Reagrupo mi decena. Y sumo las decenas. 4 más 1 más 2 igual a 7. 43 más 27 igual a 70. Un ejemplo más. 28 más 53. Empiezo por unidades. 8 más 3 me da 11. Reagrupo mi decena. Sumo la columna de las decenas. 2 más 1 más 5 me da 8. 28 más 53 igual a 81. Una última. 46 más 7. Empiezo por unidades. 7 más 6 me da 13. Reagrupo mi decena. 4 más 1 igual a 5. 46 más 7 es igual a 53.